Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa de Tomando Mate, retomando vida. Y hoy con un tema bastante, bastante controversial, un tema que yo creo que nos va a hacer pensar a todos, nos va a hacer reflexionar y espero que pueda explicarme bien para poder aprovechar al máximo este conocimiento que vamos a compartir. Por supuesto, el tema es la matriz, y la Matrix. Suena muy similar, suena muy parecido la matriz y la Matrix. Sin embargo, son dos conceptos y también dos realidades total y absolutamente muy diferentes. Y ahora lo vamos a ver eh, más detalladamente, pero quiero eh, en esta introducción a esta plática eh, comenzar con una fábula, comenzar con una alegoría, una anécdota que puede ayudarnos aún más en la comprensión de todo esto. Lo voy a leer porque me gustó eh, de comentárselo y narrarlo como, como estaba escrito aquí. Pongan atención. Dos bebés se encuentran en el útero, confinados en las paredes del seno materno y mantienen una conversación. Para entendernos, estos gemelos, ¿sí? porque si son dos, son gemelos, a uno le vamos a llamar espíritu y al otro ego. Sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo que de verdad eh, hay vida después del nacimiento. Ay, caray, se me cae el mate. Hay vida después del nacimiento, dice espíritu. El ego responde, no seas ridículo, espíritu. Mira a tu alrededor. Esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando que hay algo más aparte de esta realidad? Acepta tu destino en la vida. Olvídate de todas esas tonterías de vida después del nacimiento. El espíritu calla un rato, pero su voz interior no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. Y dice, ego, no te enfades, pero tengo algo más que decir. También creo que hay una madre ¿Una madre? ¡A la madre! <ríe> no, eso no dice, pero <ríe> exclama Ego con una carcajada. ¡Por favor! ¿Cómo puede ser tan absurdo? Nunca has visto una madre. ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es tu realidad. Ahora, agárrate de ese cordón. Nadie más que tú y yo existe eh, y esta es la realidad. Vete a un rincón y deja de ser tan tonto. Créeme, no hay ninguna madre. Espíritu deja con renuncia a la conversación, pero la inquietud interior puede con él. Y a cabo de un poco tiempo dice, Ego, por favor, escucha. No rechaces mi idea. De alguna forma pienso esas constantes, que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hace sentir tan incómodos, esa continua recolocación y esos estrechamientos del entorno que parece producirse a medida que crecemos, nos prepara para un lugar de alumbramiento. Un lugar excepcional, deslumbrante. Y yo creo que lo experimentaremos pronto. Ay Dios, dice <risa> Ahora sí que estás completamente loco. Lo único que has conocido es la oscuridad, hermano. Nunca has visto la luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos y presiones que sienten son tu realidad y nada más. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje, un viaje lleno de oscuridad, de presiones y de sensaciones y de estrechamientos. Todo eso transcurre a tu alrededor y constituye la totalidad de la vida. Tendrás que luchar contra, esa, contra eso mientras vivas. Ahora, por favor, aférrate al cordón y ya estate quieto. El espíritu se relaja durante un rato, pero al fin no puede contenerse por más tiempo. Y le dice, por favor, por favor, no te enojes, pero escúchame, Ego, escúchame. Tengo una cosa más por decir. Y luego te prometo que no te volveré a molestar. A ver, a ver, adelante, responde, Ego. adelante, dime, ¿qué tienes, hermano? Creo que todas estas presiones y toda esta incomodidad no solo va a llevarnos a una nueva luz celestial, sino que cuando eso suceda vamos a encontrarnos con la madre. Vamos a verla cara a cara. Y conocer un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. En verdad, así lo siento, así lo creo. Ego dice, estás totalmente loco, ¿eh? Ahora sí que estoy convencido que estás re loco. Bueno, ahí terminó. O ahí comenzó. Dependen de ustedes. ¿Nos quedamos con la realidad de ego? ¿O nos quedamos con la realidad del hermano, espíritu? Y es de ahí, de donde cuento esta alegoría que puedo explicar un poco mejor eso de qué es la matriz y qué es la matrix porque cuando escuchamos matrix lo primero que se nos viene a todos es la película no esta película de culto del 99 con Keny Reeves, que por supuesto eh, nos muestra una matrix limitante, una, una matriz que nos esclaviza, que nos condiciona. Pero vamos a comenzar a hablar sobre la matriz. ¿sí? Y esa matriz, que no es la matriz, es también conocido con otros nombres desde mucho tiempo atrás. ¿Mm? Ha tenido el nombre de latiz, ha tenido el nombre de éter hiperinformativo, ha tenido el nombre de Wi-Fi cósmico, bueno ese es mío, ese lo puse yo, Wi-Fi cósmico, ¿sí? O ha, tenido, ha tenido también el nombre de la madre, la madre divina, ¿sí? Esa matriz en la cual existe una realidad excepcional, maravillosa, fantástica, tiene estas características, fíjense ustedes. Es estable, es completa, es coherente, es simétrica, es omniabarcante y es cuántica y ordenada al mismo tiempo. Cuántica, ¿eh? Cuando nos referimos a algo cuántico es que desde una percepción racional hay un caos. Pero no hay ningún caos. Es un orden dentro del caos. Todas las realidades potenciales y todos los tiempos están presentes en esa matriz. Claro, en el estado de concepción que nosotros tenemos, esa matriz aún nos es lejana. Pero eso existe y todo eso nos rodea como también, y ahora se me viene a la mente la alegoría de Platón, si ¿Sí lo recuerdan ustedes, la alegoría de Platón, la de la caverna, aquella que, que claro, como eran personas que habían nacido dentro de la caverna y que lo único que veían como algo que existía y que vivía, eran las sombras de todo lo que se movía fuera de esa caverna, creían que entonces la sombra era todo el universo <risa> claro Saliendo de la caverna descubrieron entonces que el mundo era mucho más que sombras. Fíjense ustedes, ya se viene hablando entonces de que hay una matriz, una realidad superior a la que nosotros conocemos desde la época de Platón y desde mucho tiempo atrás también seguro. Entonces, esta matriz es la estructura fundamental del espacio-tiempo que es como una red, porque latiz, sí, así se dice en inglés, latiz, no latice como yo decía, no. <ríe> la latiz <ríe> significa entramado, ¿sí? Del inglés. Y es una red, o sea, un entramado energético que nos rodea y que lo penetra todo. Y claro, inclusive penetra a la matrix y ahora vamos a hablar de ratito un poquito más de todo eso. ¿Sí? Porque está en todos lados, inclusive en esta realidad subjetiva que nosotros tenemos llamada Matrix. Pero vamos a seguir con la matriz. La matriz o latice o latiz, perdón, es donde todo es onda, no partículas. ¿Sí? Y cuando hablamos de que son ondas y no es partícula, ya sabemos todos nosotros, porque lo hemos dicho en otras charlas, o ustedes si nos ven por primera vez, creo que más o menos lo comprenden o lo han escuchado, el átomo se ha descubierto científicamente, se ha comprobado, puede comportarse como partícula o puede comportarse como onda. Eso ya se ha observado en laboratorio, eso es una realidad. Pero en la latiz... En la matriz todo es onda, no es partícula. Cuando hablamos de partícula estamos hablando de una parte, de algo separado. Eso tiene que ver más con la matriz que con la matriz. ¿Sí? Muy bien, entonces en esta matriz son ondas. Ondas en donde todo está superpuesto, donde todo es todo y donde todo es pura abstracción pura. Todas las realidades se están mani manifestando al mismo tiempo, de forma ordenada, como dijimos. Estable, completa, coherente, simétrica. ¿Sí? ¿Han visto la película Lucy? Hace poquito la vimos aquí todos nosotros. ¿Sí recuerdan que estaban todas las líneas que Lucy empieza a observar y empieza a ver? Bueno, esa es la latiz. Y eran... Como, como filamentos, como ondas. La matriz o la tiz ¿sí? es en donde estamos y esta permanece invisible hasta que trasladamos nuestra conciencia a ella, fusionándonos como la gota que cae al inmenso y vas a tomar. Eso es lo que se ha llamado el despertar. Eso es lo que se ha llamado la iluminación. Nuestra conciencia está en la partícula, en la parte, en el individuo separado. ¿Mm? Ahí está nuestra conciencia. Sin embargo, si nuestra conciencia puede ser llevada a ese inmenso y vasto mar que es la matriz, entonces ¿quién eres tú? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Dónde está la separación? ¿Dónde está la división? Todo es unidad. Y en ese estado es donde se descubre el verdadero amor. Porque recuerden ustedes, amor es unidad, lo hemos dicho un montón de veces. ¿Sí? Y lo contrario al amor, ¿qué es lo que nosotros decimos? El miedo. Porque el miedo es separación, es división. El miedo es materia, o sea, energía vibrando densamente. Bueno, voy a seguir con la matriz para no perdernos tanto e irnos por otros temas. Eh, la atención concentrada lleva a la implosión de la conciencia. Esta es una de las frases que puse esta semana ahí en mi Facebook, lo invito a todos que, que me busquen, Diego Martín Ferrando. Pueden sumarse como amigos y los puedo llevar después al grupo de manifestación mística de Facebook. Bueno, ya pasé la publicidad, sigo con esto. <risa> Dice, la atención concentrada lleva a la implosión de la conciencia, permitiendo el despertar más allá de la barrera del ego, poniendo como centro de nuestra existencia entonces a la unidad, o sea, a la matriz. O sea, a esa conciencia divina. ¿Sí? que llamamos madre también, que es uno de los aspectos de la divinidad ¿Sí? hay padre, madre e hijo, esa es la trinidad ¿Sí? otro día lo explicamos más extensamente también muy interesante todo eso el tiempo y el espacio dependen de la matriz pero la matriz no depende de de estos, ya que estos mismos son una desorganización y distorsión del entramado cuántico, a ver Vamos poquito, poco a poco para comprender. El espacio-tiempo es una realidad, pero no para la matriz. Es uno de los filamentos de la matriz. ¿Sí? Es uno de los filamentos, pero eso no es toda toda la realidad de la matriz. El espacio-tiempo es uno de los filamentos de lo cual, el más denso de ellos, de lo cual la Matrix se agarró para poder crear y generar su realidad distorsionada, separada inclusive, lo máximo posible, de la matriz. Y ahora voy a pasar a la Matrix, ¿sí? que es donde todos nosotros, la mayoría del tiempo y de nuestra vida vivimos. Y, este, y esta, matrix, esta Matrix es el campo electromagnético amorfo hecho de partículas, no de ondas, que nos rodea a nosotros como individuo y que nos rodea a nosotros como subconsciente colectivo, como humanidad. En este planeta hay un campo electromagnético generado por la realidad concebida por los seres humanos que es amorfa, así como es nuestro aura, va cambiando permanentemente. Si a la matriz le llamamos madre, yo a la Matrix le llamo el hijo bastardo. ¿Sí? Es el hijo bastardo. Pero realmente es así. Jesús le llamaba el hijo del hombre. No es el hijo de Dios. Es el hijo del hombre. ¿Sí? Por eso es el hijo bastardo. Y este es un hijo de la ching, como dicen acá. Un hijo tremendo, loco, ¿no? Y... En esta realidad todo es causa y efecto, y es mecánico. Uno más uno es dos, ¿sí? Todo, toda la causa tiene un efecto. Todas las fibras son de baja frecuencia. Está alimentado permanentemente, es alimentado permanentemente por el ego que existe en todos nosotros y por el inconsciente colectivo que es ese gregor ¿Sí? que nos tiene a todos nosotros sumergidos en esta realidad frustrante, limitante, así como lo mostraba la película, de una eh, ilusión totalmente simulada y holográfica. Porque eso es otra de las cosas, la ciencia ya ha descubierto, y ya no es teoría, ¿eh? que esta realidad es una simulación holográfica. Entonces, esta conciencia... Eh, esta conciencia no es de nosotros a pesar de la ilusión individual, somos una conciencia colectiva. ¿Sí? Eso es lo que también se le ha llamado el campo neuroanal. Y todos los seres humanos la compartimos, por eso no pensamos muy diferente uno de los otros. Por eso todos nos etiquetamos y todos estamos llenos de juicios. Y todos concebimos la realidad más o menos de la misma manera. Y pobre de aquel que quiera verla de otra manera, agarrote, ¿sí? <ríe> se lo va enderezando para que lo vea igual que todos. ¿Mm? Por eso a los niños lo primero que hace, hace es cortarles las alas. ¿Sí? Es por eso que se nos enfoca a todos nosotros en el crecimiento y el desarrollo de la materia, de la partícula. Porque tú tienes que ver por ti mismo. Sal adelante por ti mismo, estudia, llénate de conocimientos, sé exitoso en la vida, ten mucho dinero. Pero todo eso tiene que ver con una realidad en la cual nos compartimos unos a otros creyendo que es lo que nos va a conducir a la felicidad. Cuando nunca nos conduce a la felicidad. Nuestra felicidad, nuestra realización, no está en este hijo bastardo, amorfo, deforme, distorsionado. Está en la matriz. En esa realidad superior que está alrededor nuestro. Esta matrix es como una casa abandonada, ¿sí? donde muchísimas cosas fallan. La suciedad abunda por doquier. Pero si queremos empezar a explorar esta realidad que tenemos, recién hablamos hace un ratito con los que estamos aquí, de que tenemos que hacer un trabajo de introspección, un trabajo de interiorización, de observación de nosotros mismos. Entonces vamos a descubrir muchas cosas. Entonces vamos a ver lo necesario de cambiar mucho de ese cableado, de esa casa abandonada. sí, Que es la realidad matrix que nosotros tenemos. Porque si sigue así, toda muy, muy cochina, toda muy, muy desordenada, llena de ratas y cables rotos y tuberías rotas, bueno, nunca vamos a salir de ella. Necesitamos ponerla a punto. Necesitamos iluminarla. Necesitamos luego, entonces, sí, salir de esa cueva, salir de esa casa ya. ¿Sí? Eh, las fibras que tiene nuestro entramado recogen y contienen toda nuestra historia. Toda. Esta energía, esta eh, aura, esta realidad contiene nuestra historia pero también la historia de la humanidad, porque estamos conectados, recuerden ustedes, al subconsciente colectivo. ¿Sí? La información de estas fibras nos dan una determinada frecuencia. Un poco más elevada, un poco más baja, pero todas son bastante densas, puesto que no salen generalmente de la realidad que nosotros concebimos como una realidad física y material. A excepción que hayamos nacido en una comunidad... O, o entre personas muy excepcionales, o entre chamanes, ¿no? que nos hayan mostrado otro tipo de realidades, muy diferentes a esta que existen, son poquitos, pero hay gente muy especial, muy preparada y mucho más despierta que el resto. La idea de estas pláticas, la idea de todo lo que trabajamos en Manifestación Mística, es que todos nosotros empecemos a despertar. Pero... Nadie ama lo que no conoce, y nadie conoce lo que primero no amó. Este es un juego de palabras fundamental, importante. ¿Qué significa? Que primero tengo que conocer estas cosas y tengo que empezar a amarlas. O sea, ir detrás de esa verdad, ir detrás de esa realidad superior. Así es como demuestro mi amor. Y entonces voy a seguir conociendo más. Y entonces voy a seguir amando más. Y es así. El que busca el reino de los cielos, todo lo demás se le dará por añadidura. Y ya. No necesitamos otra cosa. Por eso amor y unidad y realidad superior, todas, se van convergiendo a un solo punto. ¿Sí? Ahora, decíamos, este entramado recoge, y estas fibras energéticas, este aura, recoge la información de toda nuestra historia como alma, ¿eh? no solo como persona, como individuo de esta encarnación, sino inclusive de otras encarnaciones, que no creo en las reencarnaciones, bueno, eh, está bien, no creas, apaga el vídeo y ya vete, pero... Si estamos abiertos a esto y empezamos a, a, a, a estudiar, empezamos a explorarnos, hacemos regresiones, vamos, vamos a dar con la verdad, sin ningún lugar de duda. Ya no se trata de creer, ya sabemos que somos un alma mucho más antigua que nuestro cuerpo. ¿Mm? Perfecto. Este entramado, fíjense ustedes, para comprender mejor, en la parte de atrás está el pasado, está Todas nuestras historias, están las otras vidas, están los patrones hereditarios, los rasgos genéticos, habilidades latentes, talentos escondidos, estados divinos. Hay muchas cosas maravillosas en la parte de atrás de ese campo electromagnético aura. Pero todo eso está así, todo entreverado, todo confundido, todo disperso, todo perdido. ¿Mm? Así está en la Matrix. Y en la parte de enfrente están nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros proyectos, también nuestras preocupaciones, nuestros temores. O sea, hay de todo. Y claro, están totalmente desconectados uno con otro. Y están generando una realidad caótica. Es por eso que nosotros tenemos que limpiar la parte de atrás, la parte de adelante y conectar esos dos aspectos energéticos de la matrix en nosotros, para que así ya no haya ni futuro ni pasado. Comenzar a ser un hombre sin tiempo. Comenzar a ser un alma que ya no pise el espacio-tiempo y empiece a entrar a una realidad superior, o sea, la matriz. ¿Sí me voy explicando? interesante ¿eh? pero como decía hace un rato la matriz penetra la matrix y hay que descubrirla en esa voz que surge del corazón esa voz nos va a ir llevando hacia esa trascendencia también se le ha llamado espíritu santo a esa fuerza ¿Sí? O la voz del corazón también. ¿Mm? Que ese hijo de hombre que existe en cada uno de nosotros avance en dirección a transformarse a hijo de la divinidad. A hijo de la verdadera madre divina. Ese es en la meta que todo camino espiritual nos debe y nos tiene que llevar. Ahora, lo importante no es el camino. Lo importante es la meta. Lo importante es amar esa verdad. Dejen luego que la matriz y sus filamentos entren en esta matrix y les vaya a ustedes conduciendo. Y organizando y ordenando y limpiando lo que necesitan para que así de un momento a otro se vea la verdad. ¿Mm? Interesante, ¿no? Muy lindo esto. Bueno, ¿alguna pregunta para los que estamos aquí? Yo creo que deja así como atónito, ¿no? Hay mucho todavía que rumiar, hay mucho que, que discernir. Y hay mucho más que de seguro nos queda por platicar. Pero bueno, no vamos a hacer este video tan extenso. Continuamos en el próximo video de Tomando Mate, Retomando Vida. Y ya me olvidaba del mate, pero aquí está siempre. Y muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Y ahora sí, chau, chau, chau. <risa>